Comenzamos el combo con las dos manos hacia abajo. Subimos la derecha, subimos la izquierda y tras esto hacemos un cuadrado con nuestros dedos índice y pulgar. Tras esto hacemos una L con ambas manos y los juntamos por los dedos pulgar. Deslizamos el pulgar derecho por el dedo izquierdo, realizando todo el recorrido, y al igual con la otra mano. Unimos los dos dedos índices y tras ello los dos dedos corazones, formando como una especie de escalera, y repetimos cuatro veces. Repetimos todo desde el principio. Y vamos practicando para que cada vez nos salga más rápido. Comenzamos la segunda parte del combo con las dos manos como antes, pero hacia arriba. Subimos la mano derecha y con los dedos de la mano derecha tocamos la muñeca de la mano izquierda. Deslizamos hasta tocar con los dedos el Unimos nuestras muñecas y movemos las manos arriba y abajo dos veces. Luego, extendemos los brazos y volvemos a la posición inicial. Y hacemos de nuevo el movimiento que hemos hecho al principio. Repetimos. Y para finalizar, añadimos un wave únicamente del brazo izquierdo.